Atrapada por la última explosión He de sacarlo ¡Todo el mundo fuera. ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí Los encontraré ¡Spiderman! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré Cuando salgáis salid y rápido Si podéis andar, ayudad a los heridos ¿Entendido? <risa> ¡Vamos! Gracias. ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! Vale, Willy. Voy a por ti. Spiderman, aquí Yuri. ¿Cómo te va, Capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. Mierda. Yuri, trae a los sanitarios, ¡ya! Lo intentamos. Oh. ¡Atención! De salir de la cama. Ya has hecho bastante. Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¿Qué? ¿Es el Día Mundial del Misil o algo? ¿Cómo han podido pasar por aquí los Artificieros? ¡Está aquí! ¡A por él! ¡Tranqui! ¿Qué tengo para todos? ¡Destrozadle! ¡Acción! ¡Está en el aire! ¡Se está debilitando. Vale, sala despegada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. ¿Hablas de mí? Ve adelante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Habéis encamados con Fisk desde el principio? Bah, nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Así que os ha fallado el plan Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que llegue al despacho. Pegadle un tiro ya. ¡Ah! Eh, Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él, ahora. Encantado. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Uh, ¿Sabes que todavía puedo verte, verdad? OCHO AÑOS DE INSOLENCIA ¿Para mí? ¡No era necesario! Esperaré mi opinión ¡Está recargando! Vale, ¡ahora! ¿Qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré. Venga, dalo todo. Ahora es mi oportunidad. Acabemos con esto, te lo haces. Eres un incordio, un momentito, enseguida. Atrás. Te viene grande, chaval. Me... Es por algo que he dicho, vas perdiendo, Willy. Ni siquiera he empezado. No has aprendido nada en todos estos años. Ahora es mi oportunidad. Tu muerte será tan inútil como tu vida. Venga, dalo todo. ¡Estás perdiendo, Willy! ¡Ni siquiera he empezado! ¡Te brilla tanto la cabeza! ¡Impresionante! ¡Presentas todo lo malo de esta ciudad! Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! ¡Venga! Atreo! ¡Venga! Atreo! ¡Venga atreo! ¿Estáis entrenados para luchar? ¡Pues luchad! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¿Para qué os pago? ¡Estoy en modo parte a ¡Me queda el jefe! ¡No! ¡Yo puedo apañármela! ¡Quítame esta no. ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe. Uh. Uh. ¿Podríamos besarnos ahora? Quizá... No? Por fin te vas a Riker, ¿eh? Sabes, creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups, me piro Oye, suerte, Willy <ríe> La necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel Es el fin de una era Creo que deberías celebrarlo Quizá irme de vacaciones.